Una, una furia idealizada de la malecola No es fácil seguir a veces porque soy banal y pobreza. No es fácil reírse de tanta tontería para a el mismo idioma y, y que la reflexión va el prelón, Entre el hombre y la broma Que la reflexión va a ser Que mientras ellos lloran Y la salud privada Y la educación privada y la... Y, vada, y se privará la, la canción con okay. okay. Y seguimos con una canción que se llama Dualidad, porque uno de los territorios más difíciles de transitar durante el viaje no, no era solo hacia afuera, como los paisajes, las montañas, las situaciones sociales, sino también nos ponía en juego también como mujeres eh, suramericanas.